Entramos a nuestro navegador Buscamos YouTube Luego que estamos en YouTube Hacemos clic en nuestra imagen Le damos a YouTube Studio Luego le damos donde dice contenido, seleccionaremos el video que queremos quitarle algo, sea el intro o sea una parte que no creemos, seleccionamos este video. le damos a editor haremos clip en dividir o en cortar si hago clip podemos ver la introducción Quiero eliminar la introducción, entonces le doy aquí, corro el video, hacia la parte que quiero eliminar, ven este marco azul, seleccionando todo el video, y quito del marco azul lo que quiero remover. Volvemos y hacemos clip. Muy buenas a todos amigos volvemos y hacemos clip muy buenas Vemos a todos que queda amigos. una parte de la introducción volvemos y quitamos otro poquito muy buenas, a todos, a muy buenas a todos amigos youtube y listo hoy te voy buenas a todos amigos de youtube hoy te ven buenas a todos amigos y listo dan a previsualización le saldrá una opción de guardar hacen los cambios y esperan el tiempo que vayan a editar el video y listo pueden salir y hacer todo lo que quieran en lo que el video se procesa esperamos hasta que procesara eh, el video ahora vamos a cortar una parte diferente a la introducción como pueden ver el ejemplo ya el video está cortado ahora vamos a cortar otra otra parte que queramos pero esa va a ser como ejemplo, no la vamos a poder cortar porque es parte esencial de ese video, pero vamos a enseñar cómo hacerlo. Luego que tienen la parte seleccionada, imaginemos que quiero cortar esta parte, le van a dar donde dice split, que es para dividir, luego que hace la división, podemos cortar para atrás. O hacia adelante Imaginemos que quisiera cortar ese pedazo Esa parte Hacemos clip ¿Cómo hacer? Que no suene en la que es Continuando con el vídeo Entonces vieron que saltó automáticamente Esa parte Que no suene en la que es Continuando con el vídeo Y si no lo quieren Le dan clip Y listo quieren seleccionar otra parte hacen lo mismo le dan a split y mueven donde quieren cortar y si vemos el ejemplo hora de su país miren el ejemplo diga las 3 de la tarde que diga esa hora hora de su país y listo creo que la tienen así le dan a previsualización y guardan en mi caso no voy a hacerlo porque no quiero estropear este video. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Cualquier duda o comentario debajo del video.